Y qué lo que mi gente, cómo están. Espero que estén súper, súper, súper, súper bien. En el video de hoy, le vamos a traer un nuevo archivo, macro regen para cuentas principales, anti Antilista Negra. Y también le vengo a recomendar los archivos que estoy viniendo de Black X, que por cierto, hoy algunas partidas de. Global, el Lobo Solitario. <coughs> Estoy a dos partidas de, de Global, el Lobo Solitario. Y bueno, gente, sin hablarle mucho, vamos a ponerle el video para que ustedes vean cómo, gente, es que puede este archivo y cómo puede este, este archivo y por qué yo se lo recomiendo, gente. En eh, la descripción también lo voy a dejar un archivo que se pegará la data del Free, del free Fire y así pues gente miren para que vean por qué yo recomiendo el este archivo el este archivo es Antivan Antilista Negra y se puede usar eh, tanto en PC como en celular Antivan Antilista Negra digo en PC eh, se usa otra cosa que se llama panel pero en celular obviamente se usa eh, archivo si quieren comprar, escríbeme a mí, a mi Instagram, o a mi WhatsApp, que estará también en el link de la descripción. Como pueden ver, gente, esto fue pues, una partida de Lobo Solitario, bueno, la última que acabo de jugar, ahora mismo, para que vean cómo está pegando esto. Si quieren comprar, vuelvo pues, repito, gente, escribanme a mí, como no comuníquense conmigo, allá eh, este hablamos, pues y yo les comento de los precios y todo eso. Así gente, eh, quiero que compren este archivo. porque quiero que compren este archivo? Porque así van a poder, como yo, así, todo insano, todo. Todo así. Y la gente, eh, sin mucho que decir, como ya les dije, les voy a dejar el archivo, un archivo gratis ahí en la descripción. Para que ustedes lo descarguen, busquen una buena config y peguen ahí sus tiritos todo insano y todo raro. Y sin nada que decir gente, este es uno de las razones por las que yo recomiendo este archivo, no da bar, no da lista negra. Y gente, sin más nada que decir, lo voy a dejar con la última ronda ya para culminar con esto rápidamente. Y si quiere pegar de esta forma, de esta manera, lo que tiene que hacer es escribirme a mi Instagram y a mi Whatsapp. Y yo le estaré contestando, vuelvo y repito rápidamente, sin mucho bulto ni bla bla bla, para cuenta principal, anti antivista negra. Y lo mejor de todo es cómo pega este archivo, gente. Y sin nada más que decirle, hablamos en un próximo video, gente.